Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Hoy vamos a mostrarles lo que entró de la línea Coleman, de la línea Maury, Spinning, un montón de conservadoras rígidas y flexibles. Paco, ¿Qué tenemos? Bueno, como verán, eh, tenemos por ejemplo conservadoras Coleman de 45 litros, diferentes colores, esta viene en color negro, color azul, color verde, color blanca, tienen diferentes opciones de colores. Eh, ahora ingresó, justamente hoy ingresó la de 52 litros, la modelo Chess, una modelo mucho más reforzado con paredes más gruesa con manijas en los laterales de 62 litros este es el mismo modelo que viene con ruedas y una manija amplia manija en los dos costados también por si uno quiere llevarla en alzas y después bueno también tenemos que ingresó esta semana de la línea eh, de, de s -Splash y de Mauri en 30 litros en 35 litros eh, y 30 en 30 30. seguridad y, y bueno también tenemos bolsitos térmicos para aquellos que quieren llevar una vianda más chica de la marca Spini, de la marca Coleman eh, bueno, como verán, las mismas, también tenemos la marca Amor, así que tenemos diferentes opciones en lo que son conservadoras o visitos térmicos estos hay distintos modelos, distintos tamaños desde los más chiquitos tipo luchera a los más grandes estos son más grandes incluso tipo conservadora eh, son súper cómodos porque vienen también con la correa para el hombro para transportarlo Esta viene con una tapa rígida para poner los vasos o las latas los precios son variados, para una referencia, una conservadora Coleman de 48 o 45 litros la pueden abonar en 12 cuotas sin interés de 1.680 pesos. 1.680 pesos. Estamos hablando de conservadoras que, que duran el hielo 48 horas. Vos ponés el hielo acá de 48 horas, vas a buscar y está ahí listo para usar. Son marcas americanas de las mejores del mercado bueno, eh, también muchos filas de pesca no pides, porque son súper resistentes, se pueden sentar, se pueden parar, que no van a tener ningún problema. Acá se ven las bisagras, súper reforzadas, las manijas también, súper reforzadas, las podés cargar a, a tope y las podés transportar sin problema. Algunas vienen con bisagras de acero también. Así que bueno, los esperamos en zona pesca, tienen nuestros contactos. Les dejo nuestro teléfono, 5253-4503, estamos en Juan Manuel de Rosas, 148, Morón. Muchas gracias.